No es lo mismo este escenario de acá a estos dos meses de acá que ya son decisivos. A comparación de estos de acá que tienen mecha. ¿Ven? Tener éxito es súper sencillo si sabes distinguir hacia dónde está yendo el mercado. Por ejemplo, acá. ¿Tú operarías ahí a la baja? No. Ahora hay que esperar un retroceso. ¿Por qué? Porque ya va muy abajo. Miren, solo detectando este precio institucional que es lo que nosotros enseñamos siempre, ¿sí? ya tienes, mira, ha caído una, dos, ha caído por cuatro semanas a la baja, cuatro semanas donde la tendencia bajista es de casi 200 pips, déjame mirar, wey pucha, es que esto es increíble, más de 2.000 pips, trader. Más de 2.000 pips. Para yo irme a diario y empezar a operar. Aquí, que sería mi primera entrada. Aquí, que podría ser mi segunda entrada. Si ven, ahí yo voy. Ya encontré la tendencia mayor institucional. Ahora voy a favor de ella. ¿Cómo entro ahí? ¿Cómo participo ahí? Para yo tener éxito. Y para yo no meterme en estas zonas de acá, me apasiona, me apasiona mucho, mucho, mucho, mucho hablar del trading institucional. Y yo no meterme aquí, escuchen, yo no meterme aquí, yo meterme en la liberación, en la liberación, en la liberación.